Hola, hola, hola, hola, hola, amigos, amigas, amigues, muy buenas, buenos días, porque este video, aunque lo estoy grabando antes, eh, va a salir, va a ser en estreno, eh, este miércoles 28 de julio del 2021 a las 10 de la mañana hora de Argentina pero también buenas tardes para quienes están escuchando desde España y Francia que son muchos así que allá ya son las 3 de la tarde eh, así que buenas tardes y buenas noches para si lo escuchás en otro momento que no es ni la mañana ni la tarde ni la noche eh, bueno, buenas madrugadas también Depende a qué hora estés escuchando este video. Esta es la clase número 52 del de curso de Astrología Aprender Astrología Fácilmente del centro que estamos formando que se llama CAF Centro de Aprender Astrología Fácilmente y que eh, ya son muchos los... Eh, integrantes del centro, no me gusta llamarlos alumnos, ni me gusta eh, llamarme a mi eh, maestro, ni profesor, ni eh, enseñante a lo sumo. Pero ya son muchos los que están demostrando en vivo acá en el canal, los sábados, en un video en vivo que hacemos, eh, todos, todo el avance que tuvieron. Eh, ya tienen, ya dimos hasta acá, hasta el video anterior, hasta el video 50, dimos lo básico, lo básico de la astrología. Y en el video 51 empezamos con eh, revolución solar. Entonces, sabiendo lo básico, la revolución solar es fácil, es sencilla. Tiene algunas claves que tenés que seguirlas. En el video anterior yo te expliqué que eh, lo primero que se veía, el primer tips de astrología que se ve en Revolución Solar es tu ascendente natal. Esta carta es mi carta de nacimiento y esta es la Revolución Solar. Siempre hay que compararlas porque tu carta de nacimiento es tu sello personal de por vida y ese sello se va matizando según el año entonces en la clase anterior te expliqué por lo tanto ahora lo voy a hacer rápidamente que qué es la revolución solar la revolución solar es el momento del año en el que el sol llega y está en el mismo lugar que estaba cuando vos naciste en mi caso el sol, cuando yo nací, el 17 de diciembre de 1968, a las 23.30 en Buenos Aires, estaba a 26 grados 14 minutos de Sagitario. Por lo tanto, este año, el 17 de diciembre del 2020, a las 14.30 en vez de a las 23.30, y... En la ciudad de Mar del Plata, o desde la ciudad de Mar del Plata, que fue donde pasé mi cumpleaños, eh, el sol llegó a los 26 grados 14 minutos de Sagitario. Entonces, a partir de ahí queda una nueva carta natal. Entonces, siempre la base es la carta natal. Entonces, lo primero que me fijo, que es lo que te expliqué en la clase anterior, es... Mi ascendente, ¿en qué casa me cae de la revolución solar? Siempre parto, para no confundir, de la carta natal. Mi ascendente natal cae justo en la casa 5 de la revolución solar. Esa casa 5 está muy relacionada con mi propio ascendente, porque Leo es el quinto signo. Entonces, decimos que es una casa de fuego, como Leo, que es una casa de fuego fijo, como Leo, ¿sí? Eh, y tiene que ver la casa 5 con los hijos, con la creación, con lo creativo, con el querer con el querer, no de sentimientos del, del yo quiero a tal persona. O sea, tiene que ver justamente con el querer. Tendríamos que hacer una diferenciación entre sentimientos y querer. ¿Sí? Una cosa es amar, otra cosa es querer. Bueno, Leo, como es el signo caprichoso del Zodíaco, es el yo quiero. Esa casa 5 es el yo quiero esto. No, yo amo. Bien, entonces eh, esa casa 5 está relacionado con el niño interior, está relacionado con, eh, con eh, lo creativo, como les decía antes, está relacionado también con eso, con el querer cosas. Eh, está relacionado con los hijos. Eh, también hay eh, algunos que dicen que están relacionados con las mascotas, otros dicen que las mascotas están relacionadas con la casa 6, pero bueno, nosotros lo que estamos viendo es astrología en este momento para personas. Bien, así que ese ascendente de nacimiento que me cae dentro de la casa 5 me dice este año cómo voy a estar bueno, voy a estar un poco más caprichoso que de costumbre voy a estar eh, queriendo cosas voy a estar eh, más creativo que de costumbre eh, voy es el año ideal para sacar a mi niño interior ¿sí? y ...que juegue, que se divierte... ...que sane... ...cuestiones que tienen que ver... ...con el pasado... ...¿sí? Eh, todos esos consejos... ...me puedo dar a mí mismo... ...a partir de leer... ...mi ascendente natal... ...que es... ...cómo me manifiesto en la vida... ...cómo hago las cosas... ...que me cae en casa 5. ...entonces inmediatamente me fijo el ascendente del año en, dentro de qué casa natal me cae y en qué signo me cae. Me, el ascendente de este año me cae en una casa muy afina a mi ascendente de nacimiento porque también es fuego. Pero Aries es el fuego cardinal, entonces es impulsivo. Yo este año puedo estar demasiado impulsivo tengo que tener cuidado con hacer las cosas así tengo que pensarlas más veces tengo que obligarme a pensarlas más veces ¿sí? y va a estar justo encima de mi Saturno en casa 8 o sea voy a es posible acuérdense que en astrología siempre todo es posible ¿sí? que esté más en contacto con ponerles punto final a situaciones que no podía terminar porque es la casa de las transformaciones, también es la casa de las muertes pero todavía no vamos a hablar de eso. Bien, la segunda cosa que yo voy a ver todo esto se los expliqué en el video anterior. La segunda cosa que yo voy a ver como importante en la revolución solar es en qué casa me cae el sol. Entonces, el sol va a estar en el mismo lugar porque es la revolución solar, como les expliqué al principio, va a estar exactamente en el mismo lugar que estaba cuando yo nací. Por lo tanto va a caer también dentro de mi casa 4 de nacimiento como está cuando yo nací pero lo importante del sol es en qué casa del año cae entonces me cae dentro de la casa 9 eh, eh, y esa casa 9 en sagitario dentro de mi casa 4 me habla de movimientos dentro del hogar me habla de posibles mudanzas, si yo estuviera pensando en mudarme, en irme a algún lugar, esto sería el año ideal. Eh, me habla de viajes, viajes que yo todavía estoy enojado, que me tocó justo esta configuración tan buena eh, en pandemia, porque yo este año, o sea, entre el 17 de diciembre del 2020 y el 17 de diciembre del 2021, podría haber viajado un montón, se me hubieran abierto un montón de puertas para viajar, eh, pero como también tiene que ver esa casa 9 con viajar, me encanta, por eso digo que estoy enojado, <risa> eh... Pero como esa casa nueve también tiene que ver con la alta filosofía, con la filosofía, con la filosofía de vida, con los idiomas, es un muy buen año para que yo estudie eh, algún eh, nuevo idioma, es un excelente año para que yo me ordene filosóficamente en la vida, eh, es un muy buen año para tomar decisiones que tengan que ver con estudiar y con enseñar, porque eh, en conjunción, en Sagitario, perdón, eh, en Sagitario en conjunción con el Sol, me cae Mercurio. Yo en realidad por nacimiento tengo al Sol en conjunción con Mercurio. Pero mi Mercurio está en Capricornio. Y este año esa conjunción se va a dar en Sagitario ambos eh, planetas y ambos planetas dentro de la misma casa, porque yo esta conjunción tengo Sol en casa 4 Mercurio en casa 5 entonces me habla de un, muy, un excelente año, ¿para que, o sea ¿dónde voy a brillar? ¿dónde voy a tener mayor luz? mayor energía, porque el Sol es eso, vitalidad es el principio vital de vida bueno, en enseñar y en aprender, porque la casa 9 es aprender y enseñar, las dos cosas. Entonces, si quiero estudiar algo, está muy bueno el año. Si quiero enseñar algo, si quiero aprender algo, está muy bueno el año. Si quiero enseñar algo, también está muy bueno el año. Eh, bueno, ese es el tip de esta semana, ¿sí? La semana que viene vamos a ver la tercera cosa importante de una revolución solar que es dónde cae la luna. Y después vamos a hacer prácticas porque ya saben ya, ya tienen la técnica ¿sí? eh, ya tienen la base ustedes saben me guío ¿Por dónde me caen las casas natales? Entonces, si yo voy a ver la casa 2, ¿dónde me cae? En la casa del trabajo. La casa 3 de nacimiento, ¿dónde me cae? En la casa de la pareja. La casa 4, ¿dónde me cae? En la casa de las transformaciones. La casa 5, ¿dónde me cae? En la casa de los movimientos y así sucesivamente siempre teniendo como base la carta natal <coughs> hay escuelas que lo hacen exactamente al revés yo aprendí de esta manera y de esta manera siempre me dio muy buenos resultados entonces yo enseño lo que durante 30 años hice y que no tuve ninguna queja de mis clientes fue un gusto enorme compartir este momento con ustedes gracias por haber estado ahí, espero que el video no haya quedado demasiado largo espero que, que haya quedado claro que se entienda bien porque eso es lo más importante les mando un abrazo enorme a todos. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Claro que sí, como todos los miércoles a las 10 de la mañana. Y vamos a seguir con Revolución Solar. Ya está casi listo el manual. Eh, eh, con el ABC de, de la astrología. Así que ya ahora no tenés excusa. Eh, el curso es gratis. O sea, de plata no puede haber problema tiempo si te podés hacer el tiempo que vos quieras porque estos vídeos quedan para siempre o sea no tenés por qué estar en el estreno en el momento que después los sacamos eh, son públicos eh, tienen licencia para poder compartir los vídeos o sea que ustedes pueden subir mis vídeos a sus redes como si fueran de ustedes eh, nada eh, no tienen ningún tipo de excusa si quieren ser astrólogos astrólogas, astrólogues este es el lugar donde no tienen justificación para decir ¡ay! no pude hacerlo les mando un abrazo enorme a todos nos amo y nos volvemos a encontrar eh, el próximo miércoles eh, antes el sábado nos encontramos en vivo con otro de... Eh, los alumnos que eh, que se están graduando de astrólogos les mando un abrazo enorme, chao, hasta la próxima